Hola, hola, buenos días. Aquí Somer comentando Unidas en Taberna. Y hoy volvemos con Total War Warhammer 3 en esta campaña con los reinos obros. Vamos a enfrentarnos hoy a un ejército salido de las grietas del caos, uno de los vórtices que sale en esta mecánica de la campaña. Así que en un principio tenemos, si no pocas, todas las posibilidades de perder. Así que. Bueno, vamos a librar la batalla. Vamos a tratar. De vencer y creo que a posteriori nos va a tocar intentar cerrar la grieta que no sé cómo lo vamos a poder hacer pero bueno se intentará dicho uh, a ver ah pues oye no nos viene mal eh nos ubicaremos en esta zona de aquí vale vale vale vale vale que así cerramos eh, bastante nuestra posición evitamos bueno evitamos tienen este pequeño bosque de aquí, pero lo que más me preocupa es que nos lleguen antes de tiempo. Podemos además ocultar la caballería aquí en el bosque para hacer una buena carga así por el lateral cuando ya estemos en combate. Y usaremos, vale, haremos doble línea. Meteremos primero los noblars de Morraya, vamos a jugar con espacio y meteremos los noblars de morralla para parar la carga y luego con los ogros, boom, trataremos de arramblar con todo lo que se nos ponga por delante. Vale, a ver si podemos eso, tener un poquito de tiempo y estar bien ubicados con los. Con los escupefuegos y los tirasobras para hacer el máximo daño posible antes de entrar en combate. O, o, o sacrificar los, los noblars para continuar infligiendo daño. Vale, me, me gusta, me gusta el planteamiento bastante. Venga. Nosotros eh, queremos magia. Analizar magia. No. A ver. Vaya hombre, los vientos te evaden. Bueno, sabiendo esto, a ver dónde nos queremos ubicar nosotros. Bueno, nosotros nos queríamos ubicar aquí, pero estamos en terreno bastante bajo. Vale, vamos a hacerlo al revés. Sabiendo que ellos ya se han colocado aquí en esta zona, ¿vale? vamos a meter esto en el 5, esto en el 6, aquí. Eso es, con rango, ciertamente separados Vale, y bloqueamos esto aquí Vale, así, así Con ángulo, vale Vamos a meter ahora la caballería Aquí en este lado, ocultos Me gusta, de hecho, esto lo vamos a poner En el 5 Vale, en el 4, a lo mejor Perfecto, o sea, perfecto, mejor esto va a ser el grupo 2 Esto va a ser todo esto El grupo 3 ¿vale? Grupo 2 Una buena línea aquí Con eso es que, que, que hagamos espacios Me gusta Fuerte en esta zona Vale Y fijamos esto Y ahora grupo 3 Vamos a dejar De hecho Vamos a dejar Unos cuantos aquí Vale, esto debería ser suficiente para tapar las moscas por si nos quieren llegar. Los vamos a dejar aquí en la retaguardia, en el 7. Y ahora todo el grupo 3, aquí en esta zona, formando la segunda línea. Perfecto, nos gusta. ¿Y nuestro señor dónde está? Vale, pues lo vamos a ubicar aquí. Perfecto. Vale, pues nada, iniciamos batalla. ¿Qué disparamos? Perfecto. ¿A quién vamos a disparar? Vale, vamos a coger ahí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. A ver qué tal. Uh, uh, uh se separa mucho. Bueno, ok. Vamos sacando impactos. No está mal. Qué asco, dan las moscas, tú. Uh... Me, me, me. ¿Me van a pillar? Claro, yo es que quiero salvar esto para cuando ya tengamos algo de... Vale, vale, vale, estamos atacando. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Find a meal. Vale. They die Here we buah! buah si van a venir moscas tú aquí! ¡Me! ¡Me! ¡Me! Vale, vale, vale, vale, vale! ¡Me! Vale, ¡Me! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, podemos hacer que pierdan moral, vale, eso es, me gusta Vale, daño por armas, esto también está bastante bien De hecho, de ti mismo, chicos, claro que sí ¿Qué es esto? Habilidad de ejército, viento Daño por segundo uh, uh, uh, uh. Pues, dale rey Me sirve. Pero me sirve bastante. Vale, dicho esto, vamos a pasar por encima de esta gente. Vamos a pasar por encima de esta gente. Y vamos a continuar abriendo fuego por aquí. Vale. Uh, para cuidar con eso. Vale, nuestro señor está bien. Aquí a quien estamos metiendo de caña. Vale. Son buenas opciones. Estos. No, no, no, van a poder huir. Bueno, es una lástima. Venga, venga, venga, venga. Una buena carga de noblas. Aquí no lo matamos ya. Venga, vamos. Vale, volvemos, volvemos. Pues, mmm, Nada, ya está, se acabó. Vale, perfecto. Pues joder, no ha ido tan tan mal. Los cuernos petrios es una mierda porque nos han pillado en el bosque, han estado listos. Pero bueno Nada, no lo hemos pasado por encima hasta ah, muy bien hemos, hemos estado listos así Haciendo el, el primer muro de, de noblars Para que pillen la primera carga Y luego ya va riendo con los ogros Muy bien, 33 unidades perdidas No está mal Además, haciendo el focus potente A su a su héroe Nos viene muy muy muy muy bien Venga, al pozo, me lo cuentas Un 4% de abastecimiento pues prefiero coger un K de oro Claro, pero el problema viene aquí. Que no hemos cerrado aún la gruta. Vale, este es el exacto. Exacto. Este es el que tiene presencia. Vestida, cuerpo a cuerpo. Cabería de dientes martillo y aplastadores. Vale, vamos a meter en vestida porque tenemos un montón de ogros y no pienso que le vaya nada mal. Vale, de hecho, dos puntos. Dios. Carga y, y daño. O sea, está muy bien. Vale, vale. Uh, aquí podemos subir esto a nivel 3. Es que nos hace falta dinero y, y podemos subir todo en general. Vale, ok. Bueno, hemos cerrado ese turno. ¿Aquí cómo estamos? Uy, aquí hay una gran batalla, ¿no? Pico los yetis. Ah, no. ¿Y esto qué es? No, no dice qué es. Es que podríamos pasar por encima de esto y... Ah, vale, aquí está lo de la batalla Joder. Vale ¿Qué podemos coger aquí? Vale, esto es interesante para... Claro, es que podríamos subir ya Lo único que nos falta es pasta Vale pero claro, tenemos que hacer que sea más barato reclutar porque si no nos vamos a dejar la pasta en, en reclutamientos que no tienen sentido alguno. Mm. Subir, a ver, subir el poder del campamento hace que sea más sencillo 60... 60, 60... 60. O sea, ya por base todos los ejércitos son un 60% más de... O sea, menos de coste, simplemente por mantenerse ahí en el sitio, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a ahorrar hasta poder entrar en el resto. Vale, vamos a entrar aquí, vamos a soltarlo todo para que se... No me digas que no puedo intercambiar. Vale, bueno, pues vamos a hacer entonces una ofrenda a las fauces, cuerpo a cuerpo. Vale, perfecto, me sirve, me gusta. Ahora, vamos a traernos a Diente Doro. ¿Nos lo podemos traer para acá? Vale, aquí en el monte este. Vale, ruinas redil de ganado. Esto va súper barato. Perfecto. Esto puede seguir subiendo. Sí, pero le falta un poquito. Vale, vale. Bueno. Vale, vamos a reclutar entonces. Sabiendo eso, aquí vamos a reclutar. Vale, más ogros. Y ahora nos traeremos a este señor para acá y vamos a traernos aquí a este señor y le reclutaremos cositas solamente para poder defendernos aquí con eso nos conformaremos nos vamos a traer a diente de oro para poder movernos y hacer cosas más interesantes aquí en esta zona aquí hay un ejército ya a parar un tren vale pero lo que necesitamos es generar pasta eso va a ser lo más importante para nosotros a ver si podemos, hombre, si conseguimos esto nos vendría genial porque tenemos aquí el... el... son 850 de tesoro con una facción de ogros, vale diplomacia, tenemos tres turnos por ahí aún, vale vale, vale, vale y tenemos que cerrar esa grieta y ya está vale, mejora de construcción ya lo sabíamos, pero no queremos gastar pasta, puesto avanzado disponible, no... Vale, fin de turno, ok. Vale, Katai, oh, ok. Ha habido movimientos y no han hecho nada, me gusta. Uh, ¿Qué queréis? Ha puesto de fin a su pacto de no agresión, oye. Okay. Feo me parece, eh. Vale, coche esa sangrienta Vale, nos toca Lo primero que vamos a hacer Tratar de asesinar aquí Es que ya me jodería que no funcionara Vale, bien, nivel 3 además, perfecto Uy, no podemos Uy, no me ha gustado esto, eh Especialista Vale Vale, vale, vale, por lo menos una y otra Hasta la 5 Hasta nivel 5 no podemos hacer más Vale, bueno, es un comienzo Vale, esto ya está Más o menos preparado Vale El valle de los titanes Tengo 3000 Desfiladera de la niebla, mejor aquí sí Vale, nos vamos a gastar 1500 aquí Ahora, el movimiento va a ser este Venimos aquí a Villarruinas Nos ubicamos con este señor aquí Vale, le vamos a cambiar esto Perfecto, vamos a poder reclutar Puf, puf, puf, puf, puf, puf, puf Qué suculento, ¿eh? Vale Vamos a aguantar No vamos a reclutarle nada y ya lo haremos poco a poco, más adelante. Eh, uy, ¿por qué me sale por abajo? Qué es raro que salga el minuto de construcción ah, ahora. Necesitamos ahorrar 5.000 para poner ahí los campamentos bastante bien. Vale, ahora... ¿Esto es un ejército? No. Vale, tenemos algún ejército por aquí cercano a nosotros. Es que estoy para avanzar y arramblar con todo, ¿eh? Vale. Dos No, vamos a ahorrar. Pero, ¿cómo vamos a ahorrar? Siendo... listos. Vale. Un, dos, tres... Estos que tienen mucha experiencia. Dos, tres... Vale, y vamos a meter... Uy, los noblars. Vale, vamos a quitar... Unos cuantos ogros toro que sean menos experimentados... y dos más. Vale, vamos a quitar los puños de hierro y ya está. Me llevo una pareja de puños de hierro. Para claro, ya el problema... claro, ahora está ahí. Vamos a avanzar hacia el norte Vamos a acercarnos aquí a la torre A ver qué tal se plantea la situación Uy, no podemos acercarnos más Vale, bueno, ok, pues ahí nos quedamos con ese ejército Perfecto, me gusta Aquí los movimientos ya están gestionados Hemos hecho el intercambio ese, vale Y ahora con este último ejército De aquí ya más o menos repuestos Vamos a entrar aquí cerramos esta grieta. Perfecto. Cerrar la grieta. Vale. Oh, bueno. Y nos... Oye, oye, oye. Nos apoya el campamento. Perfecto. Uf, es, las composiciones más o menos parecidas. tampamos los noblars. Nos, además, aquí tenemos más, más proyectiles. O sea, me gusta. Vale, pues nada. Vamos a por ellos. Mismo planteamiento. La grieta putrida... Va a dejar de emanar unidades del caos, así que perfecto. ¿Qué? No, los refuerzos por ahí no. Ostras. Vamos a perder un tirasobras y una unidad de... Joder, es que encima vamos a tener que cargar nosotros. Dios, vale. Bueno, pues nada, dejaremos un par de, de ogros... En la retaguardia como hicimos ya otras veces para defendernos de las moscas y ya está A ver si podemos esta vez aprovechar la, la caballería de dientes martirio y, y entrar a piñón de, de hecho vamos a cargar con los noblars para adelante ya conforme salga boom En una línea horizontal somos cuatro pues nada en el centro bien anchos y para adelante Vale vamos a probar a meterlos todos bastante juntos como al fin y al cabo los tirasobras Van. O sea, disparan con mucha altura. ¡Oh! oh. ¿Y el valle este? ¿Qué me cuentas? ¡Ostras! Eh, vale, comenzamos de, de. Apártate y no me molestes. Vale, pues ahora. Una línea ancha, no, una línea súper ancha. Así, vale, unidades más o menos. Ya formadas. Exacto, con un poquito de espacio. Y así, ¿vale? Que escaparemos, entonces. Vosotros al 5. O vosotros al 6. Vale, y el 5 aquí en el centro. Y el 6 como que también. Aquí, pero más separado. ¿Vale? Ahora. Nuestro cocinero aquí. Esto nos lo llevamos al 2. Vale, esto al 3. Vale, a ver si podemos... No, vamos a meterlo por el centro. Vale, y ahora vamos a meter dos y dos aquí en este lado. Uh, vale. Tal que así, igual de anchos. Pero en una línea de ogros y luego estos dos. Entonces vamos a dejar aquí en la retaguardia. Véase... Tal que así, para cuando vengan las moscas, hincharlos. ¿Vale? Vale, pues el 1, para adelante ya, el 2 también, el 3, el 3 también, el 4 también, el 5... Ya, para adelante, venga. Sin pensar. ¿Y vosotros ahí estáis viendo? Venga, venga, venga, venga. Uf, lo que no sé es cómo estará con los árboles. Mierda, literalmente nos disparamos. Joder. Vale, Vale, vale, vale, vale. Cargamos, cargamos, cargamos, cargamos, cargamos. Vale, aquí un buen asalto por el flanco. Me gusta. Vale, vale, vale, cargamos vale. ya, cargamos ya, cargamos ya, cargamos ya. Vale. pero ri, ri, rí, rí, Pues well, oh, mi oh. Vale, échate tu el buffo. eso es. When do we eat? cavalry. Meal Venga, venga, venga. ¿Podemos o qué? Venga. Vamos. Nos recuperamos. Venga, eso es. Esas moscas tenían que volar. O sea, volar no, pero teníamos que reventarla. Oh y esta gente aquí parada, venga hombre vamos por la retaguardia uh, uh, uh, una carga poderosa por aquí, claro eh, espérate, los. vale, bien, bien, bien bien. vale, venga take them Alto el fuego, alto el fuego Alto el fuego, venga Ya está, ¿qué falta? Vale, venga, grita cerrada, tú Pues no, no sé, no sé Cómo se supone que pierde Porque además, es que hemos dejado de disparar Hemos dejado de disparar Eh... Se nota el cansancio ¿eh? <ríe> o sea... No he enfocado para nada bien el, En la posición Ha sido como, bueno, a ver, vamos a disparar Entre los árboles, a ver si una De las balas de nuestros cañones Pasan aquí, o, o qué hacemos con esto Vale, bueno Ok, aprendemos poquito, por favor Venga, Greta cerrada Cuatro Y mil más que nos llevamos me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Porque esto es un campamento mejoradísimo vale vamos a meter el extra de embestida otro punto jinetes de bestias caballería de dientes martillo y aplastadores vale vamos a meterlo a la caballería que este señor ya tiene una de dientes martillo es que eh, tentador esto de aquí eh esto genera más, más oro mantenimiento no Vale, pues vamos a meterlo aquí, a mejorar este campamento que es frontera con la zona norte y nos va a venir muy, muy, muy, muy bien. Vale, de hecho, los otros 2.000 los vamos a meter aquí, me gusta. ¿No tenemos la pila de mantenimiento esa igual que tenemos en el otro? Este. Todas las unidades del campamento. Fua, 1.500. Vale, vamos a mejorar... Vamos a mejorar... Uf. Vale, bueno, es una inversión. 1500... A ver si podemos tener batallas en el ciclo de influencia. Vale, nos hemos quedado vale. Eso Es un primer paso. Y aquí no tenemos eso plantado. Vale, vale pues lo que haremos será venir con diente de oro de profesión por aquí. ...y este ejército moverlo. que si es una pila de oro? Ah, no. Vale. Oh, podemos ir hacia allá. Vale, vamos a descansar en el campamento. Vamos a ubicarlo todo. Todo lo que se pueda. Vale. Perfecto. que así será más barato. Vale, Uf, acabamos de ganar 3.000 en un momento Vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto O sea, este movimiento está genial Podemos entrar por aquí, limpiar Esto Que, que ya le vale a la peña de Slanesh. Gorehaz Bueno, están medio tocados Cuidado, eh Puede ser peligroso esto, vale Bueno, ya veremos cómo nos movemos Caracazón Uf, aquí habría que venir, eh Destinar, este ya hemos movido, sí, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto, pues con esto, siguiente turno y a ver cómo se nos plantea la cosa, nosotros ya tenemos todas nuestras quietas cerradas, eso me gusta, me sabe mal no haber podido acabar con las violas azules, pero la verdad es que tenemos que coger bastante fuerza como para apretar por allí, porque si eso, si eso era un ejército normal, no me quiero imaginar fin al pacto de no agresión. Vale. No me quiero imaginar cómo tiene que ser de fuerte en la fortaleza en sí, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado. Vale. Uh, vale. Ingresos de los edificios, Nuevos contratos disponibles. Vale, ¿qué tenemos aquí en el pico de los yetis? Uh, perfecto. Estos crecimiento... Bueno, el crecimiento del campamento en un principio no va nada mal por ahora. Vale, aquí está Katai. Uh. Necesitamos gente aquí, eh. Hay que moverse. Vale, a ver. Este de Nargel era el que mejor lo teníamos, más o menos. Vale, vamos a probar fracaso vale, bueno, ha ganado un poquito de experiencia, está bien en el bocán llamas no vamos a gastar más pasta para meter estos vale yendo por aquí llegamos rápidamente es que si no es pegar la vuelta por aquí y esto sí que es es que nos cuesta mucho llegar ¿eh? a los sitios en general Vale Vamos a recoger lo que hay aquí Vale, todos los ogros Así estamos bien Ya recogeremos algo más por el camino Y vamos para arriba Vale, vamos a aquí, aquí, aquí sí. Vamos a meter aquí esto, la caja de noblas. De hecho, teniendo en cuenta que las víboras están aquí tranquilitas, vamos a bajar por aquí. Vale, vamos a ir al Villa en Ruinas. Vamos a amasar aquí un poquito de ejército con lo que podamos. Y nos volvemos para arriba. Este ejército, vale, vamos a recogerlo ya y nos vamos curando por el camino. A ver, prioridades. ¿Y qué se queda? Ah, es que se nos ha muerto. Vale. Ok, bueno, estamos bien. Vale, deberíamos pasarlos bastante fácil por la piedra, estos señores. No sé si es momento a lo mejor de sacar otro héroe. A ver, se pone un poquito complicada la cosa con el tema del mantenimiento y tal, pero bueno. Eh... Ah, bueno. O sea, ya no es reclutar, sino rescatar de la muerte el 1. No teníamos uno por ahí a nivel 8, efectivamente. Vale, pues te vienes con nosotros aquí y vamos a amasarte con un par de... En el campamento del Bocan Llamas está todo caro tú para reclutar vale vamos a meterle un par de noblars y ya está vale, ya está en positivo y vamos a cambiarle el punto de la de esta, me gusta ok uh. bueno, nos hemos quedado en negativo pero lo entiendo porque estamos moviéndonos en todas direcciones vale, vamos a entregar aquí cositas bueno, los noblars no, que los noblars son baratos por orden Vale Abu ah, wow. Espera que estaba mirando el que no era Vale, así 20 de 20 Perfecto Y nos quedamos los normas fuera Ahora habremos ganado muchísimo En tema de Vale, vale, vale, de economía Vale, estamos bien Ok Mejora de construcción ¿Dónde? No Vale, finalizamos turno Pues sí Ok, ahora bien a ver cómo se avanza todo. ¿Dónde están las cosas que hacemos, que dejamos de hacer? Uh, vale, pero llegamos con los refuerzos en dos minutos. Importante. El estandarte me lo voy a echar yo a la cara. Daño por armas perforantes. Estos son armas perforantes. No, no. No tenemos armas. Ah, bueno, poder perforante. Vale. Vale, pues... Tremenda emboscada a Katai. O sea, hay que aguantar en dos minutos para que lleguen los refuerzos. Veremos cómo se eh, gestiona el mapa, cómo se crea el mapa. Pero. Oh. Vale, tiene la mierda esta que nos va a reventar. Ah, ah, ah. Podemos elegirlo nosotros. Buah, pues nos lo vamos a pasar pipa. Dicho esto, vamos a poner toda la carne en el asador. Y combatiremos contra Katai en el próximo capítulo. Así que nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguidnos en las redes de la taberna. Que van a estar por aquí en la descripción. Que comentamos de todo. Y suscribiros al canal de YouTube. Que hacemos contenido de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha es sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.